Sorprendido de verme Crash Soy como las pulgas que siempre regresan Pasé tres años solo en las heladas extensiones antárticas Y te extrañé mucho Así que he organizado una pequeña reunión Como una fiesta de cumpleaños excepto que... Es todo lo contrario Y mira, todos tus amigos están aquí Eres tan popular Empecemos con los regalos